Bueno, buenas, noches a todos. Realmente ha sido muy emocionante. A mí me parece que, que lo que se ha dicho eh, completa realmente la figura de, de Gregorio Meinberg. Eh, yo no tendría demasiado para agregar. Eh, me parece que nos podemos quedar con la palabra de los hijos y de los nietos, que esa, esa figura de abuelo, de padre, eh, esa figura de maestro, de muchos de los que estamos acá, de alguna manera también en, la, en las dos materias. Eh, y, y voy a, a, a, decir, a recordar solo una cosa. Después tengo una serie de otras anécdotas de, de, de bailar profesor, anécdotas de bailar eh, en otros momentos etcétera pero eso se las voy a pasar la... ¿cómo? Ah, si yo, si yo, si yo Adriana apugados ¿Sí? y fui titular de la cátedra eh, pero eso, a eso me quiero referir nada más que es al lugar en, en, en, ese, en ese hecho y en el hecho de que estemos todos los que estamos acá. Pero decía que tengo una serie de otros datos y anécdotas, pero me parece que realmente eh, van a enriquecer, en todo caso, el trabajo que acabo de escuchar que está haciendo Nicolás. Maravilloso, me parece que... Eh, estudiar la obra de Bainter y hacer una biografía de Bainter con el aporte que han hecho los hijos y los nietos me parece que es lo que, corre, que cabe y entiendo que en la cátedra para trabajar también ¿sí? lo van a trabajar también que todos ustedes van a tener no solo la oportunidad sino que por lo que escuché la obligación, escuché que dijo, pino la obligación de Leerlo, pero les aseguro que va a ser un placer, ¿eh? va a ser un placer leerlo porque va a inveder Era un gran lector, un enorme lector, un gran lector y un gran editor y... bueno, era un hombre del libro, con lo cual que alguien que es del libro, ¿eh? que es un bibliófilo y que, eh, que es un apasionado de la lectura como era él, eh, escribía también de una manera muy accesible, muy amena, así que, eh, para aprender mucho, leanlo. Y, y solo quiero decir que... Eh, no quiero dejar de decir lo siguiente. Eh, después de la dictadura, se llamó a concurso de la cátedra. a que ha sido el titular de la cátedra, entre, si no me equivoco, el 55 y el 66. En el 66 renunció... Renunció. Renunció en el 66 con el conjunto de profesores de la Universidad de Buenos Aires que renunciaron ante la intervención militar de la dictadura. Y volvió a ser profesor entre el 84 y el 88. Y el 88. En ese momento eh, él se jubiló y entonces se llamó a concurso. El concurso estuvo retenido, estuvo retenido eh, la única que me había presentado el concurso era yo, si era peronista, soy siendo. Era antes, además, cuando cursé con Painter la materia también era peronista y tuvimos un diálogo maravilloso, solo que no quiero, digamos, retenernos mucho tiempo más con anécdotas, se las voy a pasar, se las voy a pasar a Nicolás. Pero tuvimos una relación maravillosa. Eh, y entonces mi concurso, el concurso fue retenido hasta que hubo dos intervenciones, una la JU y la otra la de Gregorio Weinberg Weinberg exigió que el concurso se hiciera, eh, forzó que se sacara del cajón el concurso y que se llevara a cabo. Y él fue juzgado de ese concurso. y, y, y, y Junto con Lidia Bosch, la biógrafa de Urquiza, una historiadora de la Academia Nacional de la Historia y Colibán Núñez, un historiador de educación chileno. Eh, yo me voy a olvidar nunca de, de la actitud, eh, no solamente generosa, porque no es un problema de generosidad, es un problema de respeto a la democracia, un problema de integridad, ¿sí? este, que tuvo Baer en esa circunstancia. Pero no quiero digamos, hacer autorreferencia, lo que quiero destacar Digamos es que es muy importante es muy importante y que a partir de ese momento yo creo que casi todos los eh, docentes que están ahora en la Cátedra de la Historia de la Educación Argentina y la Historia de la Educación Latinoamericana de alguna manera ¿sí? son hijos y nietos académicos de Gregorio Valdés. bueno, muchísimas gracias